Vamos a analizar en, esta, en este vídeo cómo se hace un análisis sencillo de una oración simple, la técnica más sencilla, más sencilla que nos podemos encontrar con una oración muy sencilla. Bien, primero localizamos siempre el verbo. En la oración los niños jugaban en el parque, es obvio que el verbo es jugaban, ya sabemos que tiene un solo verbo, ya sabemos que la oración por tanto sería simple. A partir del verbo eh, rota todo lo demás porque es lo que define el predicado. Verbo jugaban luego seguiremos buscando el sujeto de ese verbo recordamos que es un sintagma nominal o algo que funcione como sintasma nominal y que debe concordar en número y persona con el verbo el verbo que teníamos está en tercera persona localizaríamos que el sujeto el sintagma nominal sujeto es los niños jugaban en el parque, los niños en este caso ¿no? a continuación localizamos los diversos sintagmas de los que consta la oración, es decir, los, los diversos bloques con funciones distintas. En este caso tendríamos un sintagma nominal, los niños, y un sintagma verbal, jugaban en el parque. Dentro del sintagma verbal o predicado, tenemos un sintagma preposicional, que hemos localizado porque en es el que lo inicia y es una preposición, que ya veremos después qué función sintáctica puede tener. De momento tenemos un sintagma nominal, todo el sintagma verbal y dentro del sintagma verbal hay una serie de complementos en forma de sintagma, en este caso un sintagma preposicional. Especificamos qué funciones sintácticas tienen esos distintos sintagmas. Como ya hemos dicho, el sintagma nominal los niños en este caso es sujeto. El sintagma nominal puede ser otras muchas cosas, pero en este caso es funciona como sujeto. El sintasma verbal es siempre sintasma verbal y es jugaban en el parque. Tenemos, como recordáis, el sintasma preposicional en el parque, que en este caso localizamos que su función sintáctica es la de complemento circunstancial del lugar porque indica el sitio en el que los niños estaban jugando. Y finalmente, eh, bajando al detalle, llegamos a las palabras. Así nos quedaría esta sencilla oración analizada. Sintasma nominal sujeto a los niños que contiene un determinante artículo, los, y un núcleo o nombre del sintasma nominal, que es niños. Sintasma verbal predicado, jugaban en el parque, que contiene un núcleo o verbo jugaban, y un sintasma preposicional en función de complemento circunstancial del lugar, que es en el parque, que consta de una preposición o también llamada enlace, y todo lo que le sigue a la preposición generalmente se llama siempre término, y suele ser un, un sintasma nominal o un nombre. En este caso, el parque, que consta de un determinante el y núcleo o nombre parque. Así que recordemos cuál sería el protocolo para analizar de una forma sencilla oraciones simples. Localizar el verbo. Localizar o distinguir el sujeto del predicado, sintagma nominal, sujeto del sintagma nominal, predicado. Dividir los distintos bloques en sintagmas localizar las funciones sintácticas de esos sintagmas y por último, analizar las palabras que de las que está compuesta de las que están compuestos esos sintagmas. Finalmente, solamente nos queda describir la oración. La oración era los niños jugaban en el parque, que sería por su modalidad una oración enunciativa afirmativa, su intención es puramente enunciativa. Y por el tipo de predicado que observamos, sería simple, un solo verbo, activa, los niños realizan la acción del verbo jugar, predicativa, porque no tiene un verbo eh, copulativo, jugar es un verbo predicativo, e intransitiva, porque carece de complemento directo. En el parque es un circunstancial, pero no es un complemento directo. Esta sería la técnica más sencilla para elaborar un análisis sintáctico de oraciones simples.